Para mí, la forma de comunicar y poner en práctica mi fe ha sido a través de la agencia de cambio. Desde que me permití contar mi propia historia en el manual del luchador social, me di cuenta de que compartir mi cosmovisión de manera auténtica podía inspirar a, a otros a alzar la voz y hacer lo mismo con su propia historia. Esta es una forma de crear un movimiento de lo que nunca nos habíamos permitido decir. Los caminos hacia la agencia de cambio pueden ser diferentes. Pero todo comienza con la pregunta, ¿qué puedo hacer para que el futuro sea mejor? Los cómo los encontramos a través de nuestras acciones, experiencias, personas, lugares, objetos que vamos encontrando. No, no hacernos esta pregunta sería darnos por vencidos y eso nuestra fe nunca lo permitiría. Creo que el primer llamado es gracias a, a la fe y a nuestra espiritualidad en creer que existe algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Cómo al compartir algo tan personal o individual, pero de manera auténtica, se puede convertir en colectivo cuando los demás le dan su propia interpretación y comparten su propia cosmovisión o crean un tercer concepto? Permitirnos conocernos a través de cómo nos relacionamos eh, Cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás para mejorar nuestras relaciones internas y e externas. Vernos como un sistema que también se necesita arreglar y sanar. Mi fe me permite ser más consciente de quién soy y tener la intención de compartir lo mejor de mí para poder replicar las oportunidades que la vida me ha dado. Haz la lucha y ponte la máscara.